Bye. Cuatro meses estuviste mi pequeño guargo yo. Destino quiso que tu tiempo fuera limitado El alma de algún ángel que solo vino de paso de paseo no. Para enseñarnos algo sobre el tiempo Oscuro en el pelaje y en el nombre Dark Dark Hoy, Hoy miro a las estrellas, creo que te oigo huyar. Ese canto que entonabas a la luna Dark Dark Mi husky que en el bosque de los cielos ahora está No sé si eras medio gato o solo eras gruñón Algo huraño, pero bueno, así también soy yo Lo importante es que quisiera tarde, pero fue tu partida Gracias por esa breve Gran alegría Yo no te pude ver crecer Pero quiero decirte Que sé que por algo Pasa todo Espera como donde estés A la sombra de algún roble Donde no te pegue el sol Sé bien que te molestaba Y supongo que igual hoy Va Gracias por la compañía Que tanto necesité Gracias por las enseñanzas Que sin habla escuché Gracias por ser Compañeros ideales Axidad Nos vemos luego Ustedes son un par de ángeles Gracias por la compañía Que tanto necesité Gracias por las enseñanzas que sin habla escuché, gracias por ser compañeros yeah. ideales. Axidal, nos vemos luego. Ustedes son un par de ángeles. Y también estás tú, Sax. Cabrón. <risa> No sé si te acuerdas, Ax, tenía solo un mes de edad Cuando llegaste y alegraste este humilde hogar Llorabas por la noche cuando solo te dejaba Supongo que extrañabas tu manada y vieja casa Así pronto nos hicimos tan amigos, tan unidos Yo era un niño solitario, pero no al estar contigo Agresivos nuestros juegos, siempre estábamos peleando Creo que tú fuiste aquel que más fuerte me ha taqueado Lo injusto de la vida es que los seres más inocentes Envejecen pronto, apenas llegaste a los 13. A tu arriba eras cachorro y te fuiste como un Anciano en mi memoria y corazón, tú siempre serás recordado. A ti te pude ver crecer, solo quiero decirte que un día nos veremos mientras tú portate bien. Corre y juega sin problema, arriba no hay enfermedad. saxidark nos veremos luego en el más allá. Gracias por la compañía que tanto necesité, gracias por las enseñanzas que sin habla escuché, gracias por ser compañeros ideales. saxidark nos vemos, vemos luego, ustedes son un par de ángeles. Gracias por la compañía que tanto necesité, gracias por las enseñanzas que sin habla escuché gracias por ser compañeros ideales axidar nos vemos luego ustedes son un par de ángeles nos veremos pronto ahí estaré Saquil